¡Ey! ¿Qué pasa, chavalillos? Pues nada, mirad, eh, habéis visto el título, supongo, y es que es un título llamativo, Odio en YouTube, y es que llevo ya tiempo queriendo hacer un vídeo sobre el tema del hate en, esta, en la plataforma. Y claro, eh, ya hace unas semanas eh, pude ver en el canal de Esther, de mi amiga Dedica un vídeo sobre haters que iban al canal de mi otro colega Killingard, pero el detonante de hacer este vídeo no solo ha sido eso, sino, como podéis ver, en el título ha sido el ataque que ha recibido uno de, de, de mis amigos youtubers, como es Dryan Eats, que bueno, no sé si lo conocéis, pero os dejaré por aquí momentos de ese vídeo para que veáis cómo es Dryan un poquitillo, no, poner un par de frases de él y demás y que lo veáis para que os hagáis con... Con eso que veáis, una pequeña idea de, de cómo es Dryan. Vamos a la mesa, vamos a buscar Sitio Chachi. Uy, esto pesa mucho. Vamos a buscar... Sitio Chachi, Sitio Chachi, Sitio Chachi. ¡Ah! Ahí está. Y aquí plantamos el huevo. Sombrero fuera. Procedemos, cuenta atrás de Final Countdown 3, 2, 1 Uh, amiga, latigazo Vuelve a tu sitio bueno, de todos modos, a pesar de haber visto esto Os cuento un poco de Dryan A Dryan mmm, lo conocí No me acuerdo cuántos. hace cuántos años Hace muchísimos años En una... me parece que fue un evento manga No recuerdo si fue en la Winter En una Winter, en una Summer Freak ...en una charla que nos llevaban los chicos de... ...te digo cómo se hace... ...que son, eran colegas y tal... ...y mentores de no solo magia en YouTube... ...en nuestros inicios... ...pues bueno, Drayan había asistido ahí... ...y bueno, le hicieron una serie de preguntas... interesó sobre el tema de YouTube... ...y yo me quedé con, con su cara... ...y anoté el canal que él tenía, ¿no? Claro, se llamaba la aquella... ...le Gaming Gourmet... ...os estoy hablando cuando Drayan tenía 100 suscriptores... ...bueno, pues a raíz de eso... ...yo empecé a seguirlo, tal... Y llegamos a, hemos llegado a, tener, a entablar una relación de amistad pues Porque en sus inicios eh, Nosotros hemos visto que es un tío súper creativo Es un tío inconformista Es un tío muy, cómo decirte, como éramos Y como somos Jos y yo en, en su día con el canal de No Solo Magia Veíamos paralelismos con Dryan. Con Entonces eh, entablamos una relación de amistad Dicho esto eh, hay que decir que Drayan empezó a crecer pero como la espuma eh, El contenido de Drayan básicamente es visitar eh, establecimientos de comida rápida o comida local últimamente tal Y hace unos vídeos curradísimos ¿El qué hace? Pues hace una especie de cata probando la hamburguesa típica de ese momento o probando otro tipo de comida Sinceramente, eh, pocas críticas he visto yo en su canal hacia los establecimientos que, a los que visita De hecho, suele ser bastante... Drian es un tío muy sincero eh, Lo dice todo, pero a veces suele ser hasta incluso bastante benévolo Porque ha tenido muchos problemas en ciertos establecimientos yo, eh, En su último vídeo, visitaba un establecimiento conocido de... Que hace un servicio de tipo cafetería, que lo conocéis todos, que es Starbucks y en ese establecimiento hace unos años había tenido un problema personal Que nada tiene que ver con su canal Y había decidido por ese problema que tuvo Dejar de, de, de asistir a, allí Bueno, tras mucho tiempo Recapacitando y armándose valor Decidió ir a ese establecimiento Probar toda la carta de sándwich Toda la carta de tartas Que os dejaré el vídeo para que veáis su vídeo original y podáis verlo y pues, hacer lo que hace él siempre, eh, contar pues, su experiencia gastronómica y demás con, solo una, con solamente una excepción en ese vídeo La excepción no era otra que cuando acabase el vídeo, al final del vídeo explicaría por qué él, qué motivos personales le llevaron a decidir no ir a, esa, a ese establecimiento, a Starbucks En el vídeo explica claramente que fue un tema en su día, que fue a pedir trabajo y demás, y, y bueno mmm, Si queréis saber por qué Por qué no he decidido ir, podéis ver su vídeo ¿Vale? Bueno, en fin A lo que voy, quiero leeros Un comentario que el mismo Dryan Publicó en Instagram y que yo tengo Me lo he descargado al ordenador, ahora mismo me veréis Leyendo ahí tal, y a ver Qué os parece, ¿vale? Me gustaría Que lo, que lo vierais, y e iremos comentándolo ¿Ok? Bueno, el comentario empieza así eh, De una tal Georgia ¿Vale? Eh, o Georgia Georgia yo creo que es, pero bueno no todo el mundo se permite rechazar un puesto de trabajo si tú lo hiciste es porque podías hacerlo de alguna manera si vives con tus padres ya te es mucho más fácil que el resto de personas que no lo hacen y se tienen que pagar su casa bueno, en primer lugar, eh, sobre este comentario eh, qué decir, si es que al final, Brian eh, rechazó el trabajo porque le pedían una cosa que ahora os diré que no, no era, bueno, él no la vio adecuada, ¿no? Y segundo, ¿qué tiene que ver que vivas en casa de tus padres, que no vivas en casa de tus padres? Tú puedes vivir en casa de tus padres, tus padres, ser parados, y, y, y ¿sabes? Y no tienes esa comodidad, o, o, o que la, tus padres no tengan casa, que sea la casa alquilada. Es que yo hay ciertos comentarios que, vale, hay que respetarlos cuando te ponen un comentario así, pero dices, joder, no sé, no sé qué tendrá que ver esto. Sigo leyendo. Me parece que si tienes un canal no puedes dar esa imagen de soberbia y no aceptar un trabajo por un color de pelo. Es una estupidez. Y eso de gastarse más de 40 euros en comer ese tipo de comida es que puedes permitírtelo. Porque te lo ahorras por otras partes. Si tus padres te dan casa, comida, luz, agua, etc. Así cualquiera. Bueno. Vuelvo a lo que he dicho anteriormente. El problema que tuvo Drian de no aceptar ese trabajo fue que él en esa época llevaba el pelo azul. De hecho, en su canal veréis vídeos a Adrian era muy característico su pelo azul. Muy característico. Pues bueno, en ese momento él rechazó ese trabajo porque se sintió como. ¿Sabes? No lo entendía. Porque si una cadena de, de comida rápida o en este caso café, que también tiene sangre y tiene tartas, eh, permite que le gusta que todos sus clientes sean diversos estás vendiendo una imagen de, de pluralidad lo que no es normal es que tú al final cuando vayas a contratar a un empleado solamente por tener el pelo azul que a veces ni se ve porque van a estar con gorra estés diciendo que si no está dispuesto a cambiar su color de pelo no va a tener ese trabajo al final lo que comentaba Drian es que él no entendía que le hicieran perder 60 minutos que realmente el, el entrevistador le dijera que él estaba capacitado para ese puesto de trabajo Y finalmente el, le, le pongan Como obligado a que una condición Para darle el puesto de trabajo es cambiar su color de pelo Vamos a ver mmm, Señores, es que mmm, Si me quito el tinte Soy más inteligente, voy a rendir más Pues no, Brian él, hacía ese enfoque Me hace mucha gracia Porque todos consumimos vídeos de Youtube Todos vemos Youtube Todos estamos deseando que un youtuber se coma 500.000 hamburguesas, que no sé cuánto. De hecho, de Ryan, yo lo sé porque lo sé y he hablado con él, él no desperdicia comida, él no va con 40 euros y desperdicia esa comida. Él, supongo que lo hace así, lo sé, porque alguna vez nos lo ha dicho, él lo que hace es, se pierde toda la carta, se gasta 40 euros para un vídeo que posiblemente le reporte, Porque aquí la gente se piensa que un youtuber gana por vídeo... 500.000 euros, no sé lo que se pensarán, pero posiblemente sería uno de reporte sus 40 euros. Que ojalá se lo reporte, ojalá, pero posiblemente no se lo reporte. Y se está gastando 40 euros en probar la tarta. Esa comida la prueba, no, no la devora, no se la come entera. Y el resto lo llevará para su casa y se lo dará o a su madre o a su padre o como se lo quiera dar a la perrilla que tiene. Si es que, sinceramente, eso yo me parece que, que criticar... Una cosa así y decir como que te sobra el dinero, Adriano no sobra el dinero porque yo sé que es un tío que es muy trabajador, donde ha llegado, ha llegado con mucho esfuerzo y me parece, vamos, comentario, un comentario así, vamos, bien que consumes el vídeo, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, luego le pone, otra cuestión, tus comentarios siempre relacionados con temas sexuales se vuelven muy pesados. Échate un novio o algo porque menudo obsesión. Y si lo tienes, cambia, porque no te dan lo que necesitas. No es lógico estar hablando y siempre sacarle alguna connotación sexual. Se ve muy poco serio y aburre. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, lo de hoy en día, es que estamos todos para cogérnosla con papel de fumar. Porque, sinceramente, Drayan cuenta chistes, mmm, o puede hacer en algún momento algún chiste que puede tener una cierta connotación sexual, que tampoco es una connotación sexual. ¿Sabes? Simplemente es un, un juego de palabras, como hacer... Él lo hace mucho. Drayan también dice, cuando va a un sitio, dice, tengo más hambre que un castor en el dedo de Merlín. Por ejemplo, cosas así, ¿sabes? O voy a comer con un castor en el de... No me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero es algo parecido porque yo ya sabéis que muchas veces me lío con lo que digo. Pero bueno, suele hacer chistes no solo con connotación sexual, suele hacer chistes de todo, de todo tipo. Vamos, que me vengan a mí en un comentario y que me digan que me venga alguien ahí y me diga Oye, pues mira, María José no te ha dado tuyo o tú no has dado tuyo, ¿sabes? O estás insatisfecho. ¿Tú qué sabrás si Drayan está insatisfecho o, o no está insatisfecho? Que no creo que lo esté porque Drayan, vamos, <ríe> lo que conozco yo de él, te digo yo que seguro que no está insatisfecho. La puntilla del mensaje, ¿ok? Ahórrate de lo de decirme si no te gusta. Hay muchos canales. Haré lo que desee y estoy en mi derecho de opinar por lo que veo ¿Correcto? Sí, a ver La gente puede hacer lo que le dé la gana Pero claro, joder Hay comentarios y comentarios Yo qué sé, yo podría suavizar un poco este mensaje si no me ha gustado el vídeo, ¿no? Podría decir, oye, veo excesivo que te gastas 40 euros en tal ¿Sabes? ¿Me puedes explicar qué haces con la comida que sobra? Por ejemplo, antes de juzgar Ya... Si vives con tus padres, ya es que directamente estás dando algo por, por hecho que, que, que no debería ser así, no sé. Pregunta, no sé, yo siempre lo digo, en este siglo falta muchísima empatía y cada vez falta más empatía. me da mucha pena, la verdad. Porque si hubiera más empatía, vamos, habría menos guerras, estaríamos todos más felices, no tendríamos tantos problemas y no tendríamos tan mala baba. Bueno, yo no sé, yo me parece... Eh, pues yo que sé, si sigo leyendo cosas que hemos comentado Las connotaciones sexuales me parece fatal Me parece fatal que una persona te diga Si tienes que estar satisfecho o no en el sexo Me parece fatal, es que no tiene nada que ver Con el contenido del vídeo, no tiene nada que ver Con lo que ha hecho Dryan. es que no tiene nada que ver Es que si tú has visto el vídeo Estás comentando una cosa Que no aparece en el vídeo Lo único que puedes eh, decir algo Es lo de, vale, lo de los 40 euros Lo puedes decir, entiendo que haya gente Que diga, es un derroche, gastar tanto dinero Gente que está necesitada, lo puedo entender. Puede llegar a entender incluso lo del trabajo, pero bueno, si has visto el vídeo, sabe realmente que no le falta razón, porque al final, si tú das el perfil, te están diciendo que el perfil y lo único que te ponen es que te cambies el color de tinte de pelo, joder. Es que si, si por muy necesitado que estés no tienes valores, pues ¿dónde vas en la vida? ¿Sabes? Por muy que estés, Siempre tienes que tener valores, por muy necesitado que estés. Yo os voy a leer el comentario que le... Dryan contestó, porque Dryan suele contestar comentarios. Bastantes veces, un tío que ya os digo que si no conocéis su canal, y a verlo y seguro que os encanta A ver, Dragan le contesta lo siguiente, ¿vale? Lo voy a leer del tirón esto Como he dicho en el vídeo, respeto tu opinión sobre lo que he comentado al final del vídeo Aunque no la comparto, hasta ahí bien Y de acuerdo, yo totalmente de acuerdo con él Sobre lo que comentas después, me apena profundamente decirte que está fuera de lugar totalmente Lo primero, porque no hay nadie para cuestionar ni mi situación financiera Ni mucho menos para hacer elucuraciones sobre mi vida sexual de ha contestado Me da la sensación de que has usado lo... Ahí viene Así es Ryan, eh. ahí viene la puntilla de Dryan Que me parece perfecto esta contestación Me da la sensación de que has usado lo que comentaba al final Para canalizar con ello todo tu odio Y meter aquí comentarios inaceptables e Injustificables Que no son más que proyecciones sobre lo que no te gusta de ti misma Y al igual que tú Te puedo decir, si me da la gana Que si no te gusta disfrutes de otros canales que hay en Youtube tu odio no es ni será tolerado aquí. Tienes la oportunidad de rectificar. Sé sensata. Es una, una contestación de 10. De 10. Es una contestación de 10. Y a mí me parece que Drayan se queda hasta veces un poco corto. Porque Drayan es muy sagaz. ¿eh? A la hora de... de, de ¿sabes? Es perspicaz. O sea, lo que queráis. Dryan contestando es un tío muy inteligente. Joder, lo conozco y sé cómo es relativamente y le está contestando muy educadamente y haciendo intentando que reflexione sobre el comentario que ha hecho que entiendo que esta Georgia no va, no va ni a rectificar supongo si rectifica o lo diré o no pero vamos, no tiene pinta de que vaya a rectificar porque en su comentario deja claro que ya hace lo que le da la gana comenta lo que le da la gana y opina lo que le da la gana pero bueno, yo no sé, no sé vosotros qué pensáis sobre el odio que hay en YouTube y en otras redes sociales, en Facebook, en Twitter... En Twitter, vamos, si un día hago un vídeo de Twitter, esto es flipante, porque lo de Twitter es un, un, un atascadero de mierda, de, de tal... Pero bueno, YouTube también hay muchos comentarios hate. Yo soy un afortunado, porque la verdad, no me veo mucha gente, tampoco es que tenga muchos seguidores en mi canal personal, y no tengo hate. La verdad que es que no encuentro comentarios... Que me falten al respeto, que me insulten Igual es que caigo medio bien a la gente, no lo sé o, Ojalá sea así Pero sí que es verdad que no solo magia uf, Ha venido gente llamándonos estafadores El gordo ese tal O nos no da vergüenza, sois estúpidos Pero bueno, al final yo siempre contestaba con sarcasmo Y muchas veces luego me reconocían Ay, Me has contestado Oye, a ver, vamos a ver, si pones un comentario en un canal grande, pues por favor, no hace falta buscar la pelea ni el odio, comentad y yo qué sé. Si no os gusta el vídeo, tenéis que decirlo, nadie está diciendo, oye, no me gusta tu contenido, no me lo digas. No, no, no, a mí me encantaría que gente me pusiera aquí en los comentarios, oye Jairo, pues mira, el vídeo no me ha gustado por esto, por esto y por esto. Oye Jairo, ¿podías... Intentar a la persona que hagas vídeos no hagas un comentario que pueda resultar machista o tal. Oye, porque por, por de esa manera yo puedo revisar mi contenido y decir, oye, pues mira, me he equivocado, no me he equivocado y rectificaré. Intentar subir contenido, pues igual mejor o peor, pero no faltan al respeto, por Dios. Se pueden decir las cosas de manera educada sin faltar al respeto. Y nada, que... ¿Qué os voy a decir? que voy muy liado ¿eh? en la vida y en el trabajo, ya me veis la cara también, llevo unas semanas un poquitillo espesillo, sabes pero es que este, este, este vídeo tenía que subirlo porque no, no soporto el odio y, y, y ya está, y tenía que decirlo, me queda a gusto, así que a este vídeo se lo quiero dedicar a mi amigo Dryan, que le dije que iba a utilizar eh, sus comentarios para, para comentarlo y hacer un Jairo que ya sabéis que de vez en cuando me gusta opinar lo que pienso. Madre mía, me estoy mirando y, y vaya ojeras, vaya borronca que tengo Creo que necesito otras vacaciones Pero ya, pero bueno, en fin Deciros que os quiero mucho y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo, darle like Compartirlo y dejarme un comentario guapo aquí Que me digáis Ah, oh, Jairo, mmm, sube un vídeo de no sé qué El próximo vídeo va a ser un tag Tengo un tag pendiente, el tag de las creencias Que mi amiga Dedi y mi amiga Tere Pues Teresa, perdón, Teresa de mitad con Teresa me han retado y no lo he hecho, pero prometo que este fin de semana la haré. Así que nada, os quiero a todos.